Pues vuelvo a daros la bienvenida a todos, mi nombre es Maite Vacas, estoy súper feliz y agradecida de que hoy estéis todos aquí, en esta estupenda formación que vamos a dar. Hoy tenemos una persona maravillosa, es un lujo presentarle, él es el último rubí de mi, de mi equipo, es un hombre espectacular, como le vais a conocer, vais a comprobar que no miento, que es una gran persona y un, luder, un líder increíble. Eh, Vini llegó a DXN hace apenas ocho meses, creo que es desde marzo. Vini llegó a nuestra compañía invitado por un líder excepcional, Daniel. Él es un líder de Alicante que tuve el placer de conocer hace un año y poco más en, en Alicante. Eh, en un día ellos quedaron como amigos que son para comer, compartieron el producto, Vini quedó prendado del negocio, va, o sea, del producto lo va a explicar ahora, y a partir de ese momento Vini eh, empezó a compartir su testimonio con todas las personas y a hacer algo muy grande. Voy a compartir mi presentación, creo que veis a Vini igual que me veis a mí, Bienvenido, Vini. Quiero que saludes a las personas que te están escuchando y que se han conectado para saber cómo tú has logrado algo tan grande en un tiempo tan chiquitito. Mientras que comparto la pantalla, bienvenido, Vini. Cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Vinicio Juela. Estoy en Londres. Bueno, como Maite, Maite me ha preguntado cómo he hecho, pues quiero contarles que un gran amigo y líder que es daniel que está en alicante me compartió me compartió el, el chocolate prácticamente <ríe> eh, y a partir de ahí eh, me, me compartió el chocolate y entonces a partir de ahí yo tenía un problema con mi hijo quiero contarles rapidito esto <ríe> eh, mi hijo estaba muy muy malito del, de los de las vías respiratorias eh, cuando Daniel me comenta que este chocolate es muy bueno yo sin pensarlo eh, dije yo quiero ese chocolate para mi hijo eh, fue así como empecé, conocí el producto y nada más llegar el producto a mi casa le di a mi hijo y ese mismo día mi hijo se quitó de, de la tos, de los mocos de lo que no podía dormir y del vómito hasta el día de hoy él no tiene ningún Síntoma de tos, de gripe, de nada. Quería compartirlo con ustedes aquí. Eh, aparte de lo que me pregunta Maite del negocio, pues fue en plena pandemia, en marzo. Eh, fue un trabajo día a día con Maite, con Dani, con todos los que había, con todos los compañeros que empezamos, eh, muy entusiasmados, pero siempre estaba ahí el porqué. ¿Cómo vamos a hacer si no podemos salir? ¿Cómo vamos a hacer si estamos encerrados? Eh, empezamos a trabajar todos los días a las formaciones con Maite y fue así como fuimos desarrollando el negocio sin salir de casa. Eh, empezamos a, a hacer eh, Zooms y a apalancarnos en el sistema y a, a invitar gente, a invitar gente. Y ese fue el gran secreto que yo crecí en mes y medio. Yo me hice estrella. Bueno, yo no lo sabía de que era mes y medio. Me lo dijo Mike. Es que eres la única persona que se ha hecho en plena pandemia estrella. Y pues yo muy contento, feliz de, de haber logrado eso. Eh, aparte lo iba compartiendo con toda la, con todos los que me llamaban a los amigos. Que soy estrella, que soy esto. Eh, muy feliz. <ríe> Perdonarme que. <ríe> Excelente, excelente. Excelente porque yo siempre digo que este es un negocio que se hace con el brillo de los ojos, con la ilusión que uno tiene en los ojos, compartiendo el testimonio, poniendo un poquito de corazón, es muy fácil. Nos habían pedido que, que hiciéramos una formación de cómo atraer nuevos distribuidores. Por eso yo creo que tú eres la persona más indicada, porque en el mínimo espacio de tiempo lo has conseguido. Vamos a utilizar un poco la guía. Eh, es verdad lo que dice Vini. nosotros nos dedicamos en nuestro equipo, en vez de a quejarnos, decidimos tomar un café todas las tardes a las 4 y yo les decía a ellos, esto hay que hacerlo muy fácil, porque en realidad es un negocio muy fácil. Yo he observado a los grandes líderes que solo utilizan tres pasos, usarlo, que es lo que estamos haciendo, compartirlo con los demás y luego después duplicar eso con otras personas. Esas han sido las claves que todo el equipo ha utilizado para crecer. Lo hacía Dani, lo hacía Vini, lo hacía Nancy, lo hacía Corin lo hacía Gisela. Todos los que nos conectábamos, cada día aprendíamos un tema para cómo hacer esto tan sencillo. Usar el producto, conocerlo y día a día ir creciendo. Yo les explicaba a ellos, mirad, nuestro negocio siempre está en auge, porque... La primera parte, que es la del USA, no estamos vendiendo coches, no estamos vendiendo teléfonos móviles, no vendemos ingeniería. Vendemos lo que el 80% de la población toma todos los meses, todos los días, varias veces al día. Todos nuestros productos son de la cesta familiar. El 80% de la población ya lo toma, solo falta cambiarle la marca. ¿Qué tal si nosotros nos dedicamos a hablar de eso y cambiamos su desayuno, su café de mediodía, su café de la noche? Pero no solo es eso, cuando decimos USA sabemos que el 86% de las personas se cepillan los dientes al menos una vez al día, otras dos y otras tres veces. Solo el 20% se lo, se lo cepillan una vez, el resto son varias veces y hay 7.000 millones de personas. Tenemos un mundo entero para contárselo aunque sea por internet. Yo os he puesto aquí la foto de mi nieto porque los usos del dentrífico que un día podéis mirar una formación son ilimitados, le llamamos. El tres en uno, porque vale para las encías de los niños y para miles de cosas. Si aprendemos los usos y se lo contamos a las personas, nos van a salir muchos clientes. Y la tercera parte en la que nos centrábamos era en saber que con tres productos podemos hacer algo muy grande. Porque nunca más nos hemos lavado las manos que ahora. ¿Por qué no utilizar nuestro jabón ganoso? Nos centramos en eso, ¿verdad, Vini? Decíamos, vamos a conocer estos tres productos a tope y a contar a los demás lo que nos pasa con ellos. Tiene que ser muy sencillo, porque la gente no quiere complicaciones. Y vamos a centrarnos en lo que, aunque haya pandemia, la gente hace. Toma café, se lava las manos, se cepilla los dientes. A lo mejor no se pone una crema cosmética, pero esto sí. Fijaros, ¿quién no se lava las manos? Nadie. Por lo tanto, todo el mundo es nuestro mercado objetivo. Y entonces, a partir de ahí, buscamos una estrategia fundamental, que era consumir todos los productos nosotros para conocerlos y de esa manera, no solamente hablar de una cosa, que la, si solamente hablas de tu café, tu café, y la gente no quiere oír hablar del café, no vas a crecer. Pero nosotros empezamos a consumir para recomendar y pensar a quién le puede valer esto, esto o esto. Cuando ellos lo hicieron y se profesionalizaron, ese camino es lo que hicieron primero conocer usar y ahora yo les dije chicos a compartir y qué hizo Vini pues hizo caso a que sí Vini sí empecé a compartir eh, aparte pues me dejé guiar bastante de Maite también muy importante dejarse guiar de los grandes líderes que están arriba eh, como dice Maite siempre hay que ser entrenable y esa palabra pues se me quedó a mí en la mente y empecé hacerlo conforme ella lo dijo, y así fui logrando cada día, eh, captando clientes, los donde sea yo hablaba del café, si era en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la merienda, yo hablaba siempre del café, y aparte a veces decía la gente, es que a mí no me gusta el café, pues tenemos chocolate, eh, otros me salían, los que yo no tomo ni café ni chocolate, pues tenemos pasta de dientes, tenemos jabón ahora mismo que es excepcional el jabón para las manos que lo estamos utilizando. Eh, y esa es la forma que iba haciendo, la, de la forma más fácil como Maite nos iba enseñando todos los días. Y así es como yo logré pues, ser estrella de esa forma. Luego cuando ya empezamos un poquito a salir, pues en el autobús, iba compartiendo todo que a la gente que está eh, hablaba hispano porque yo estoy yo estoy en Londres eh, tampoco hablo muy bien inglés entonces pues les compartía a, a la gente que hablaba hispano hasta en el autobús como les digo eh, les quiero contar algo yo llevaba eh, un bolso de DxN un termo de agua vasos azúcar eh, azúcar y sacarina el decorante Cucharilla, cucharillas y así lo iba compartiendo a, cual, a cualquier persona que encontraba por la calle pues le hablaba del café y fui como fui captando clientes la gente lo probaba y luego pues venían solos de la forma más fácil que se puede hacer lo único que hay que hacer es compartir un café y eso y aquí como como estáis viendo la guía es lo que yo iba compartiendo pues para, para hacer nuestro negocio con amigos con compañeros con gente que a lo mejor la conocía al momento eh, también están aquí como ve ahí tiene el cocochi estoy con aquella chica ella pues la conocí en, aquí en Londres en un sitio que se llama Elephant eh, y le compartí el chocolate y le quedó encantada y ahora mismo ella está en la compañía <risa> es así como es fácil lo hice de la forma que Maite nos guiaba dijo es fácil y yo le dije pues bien es fácil sí Vamos a compartir un café. Y es como lo he ido haciendo. O sea que ella ahora es la parte de la duplicación. Usa, yes. comparte y luego lo has duplicado. Sí. Le he ido usando, compartiendo y luego duplicando. Ay, que me ir. Luego, pues. Esperar un momentito. Ahora. Yo os decía, tenemos que ser muy visibles porque el coronavirus nos ha tapado la cara y nos ha metido en casa. ¿Y qué hizo mi Vini para ser visible? Porque él es muy entrenable. ¿Qué hizo? Eh, pues mira, empecé a compartir eh, con amigos, eh, con gente conocida, con a los restaurantes, eh, bares, eh, quedaba tomado un café o comía, pero siempre mi café está ahí, como ven en esta foto, está la espirulina y el tres en uno. ...estoy compartiendo con ellos... ...luego cuando terminamos de comer mi café... ...era el primordial... ...era el mejor el que sobresalía en todo... ...luego eh, compartíamos en redes... ...lo que Maite también nos enseñó... ...compartíamos en redes... ...entonces yo... Mmm, ...pues empezamos a trabajar para... para hacerme una página en, en... ...en Facebook... ...y lo conseguí, empecé a vender hasta por Facebook... ...eso, eso fue un subidón para mí... Me empezaba a llamar la gente en, en plena pandemia sobre el para pedirme café chocolate eh, de todo me pedían café chocolate espirulina, porque yo iba colgando todo lo que la, las cosas que tenemos día a día iba poniendo dos anuncios dos anuncios y, y así es como empecé a captar a también cliente, clientes y distribuidores luego me extendí un poquito más conocí este el periódico que se llama mundo latino es uno de los periódicos más grandes aquí en londres eh, entonces me puse una página donde ustedes estarán viendo ahí dice café saludable con Ganoderma Racing. Ese es ese es mi anuncio. Es un trabajo que he ido haciendo cada día, aparte también he ido haciendo business cards. Miren aquí está. Aquí aquí no le hice caso, también tengo que decirlo, no le hice caso a Maite. Me dijo, "Pon el de rubí, el de diamante." Y yo solo puse el de, el de Estrella. El business card, enseña es que se ve un poco regular. Me he dado cuenta que me he saltado eh, en la presentación algún paso. Vini decidió, como yo le dije, hacer una tarjeta. Y él se hizo una tarjeta BID. Y cuando me la pasó era espectacular. Yo le había dicho a él, no pongas el pin de Estrella, porque tu rubí viene de camino. ¿Y qué ha pasado? que lo que uno se enfoca ocurre. Si tú te enfocas sí. en el éxito, tienes éxito. Sí, la verdad eh, fue como como Maite nos dijo, hay que enfocarnos. Entonces eso estaba en mi mente cada día, enfocado en lo que en, en el plan que, que veamos que veamos trazado. Eh, entonces luego cuando ya empecé a compartir, empezó a llegar los testimonios la gente con, me contaba de las cosas que hacía, nada más tomarse un dos en uno, un tres en uno, eh, o lavarse las manos con jabón, para mí eso me emocionaba, para mí eso empezó a, empezó mi corazón, cuando alguien me contaba eso, empezaba a latirme más rápido, se me erizaba el cuerpo, eh, me emocionaba, quería llorar, incluso Maite sabe que yo he llorado, hasta por, por, uh, por la cama, <ríe> por, el, por el Zoom he llorado, porque de solo de la emoción de saber que hemos ayudado a otras personas eh, y de ver que ella las personas eh, están muy felices muy contentas con tomar un café y cuando uno pues siente eso uno empieza a hacerlo con más amor por otra persona por, ya no no tiene límites empieza a irse más allá más allá y cada día eh, empieza a buscar personas a quien ayudar Así es como yo lo he ido haciendo cada día y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo cada día. Eh, no paro de comentar mi café o del testimonio de un amigo del otro y la gente me ha ido recomendando también, mucha gente, es como he ido haciendo el negocio. Para mí eh, ha ido, se ha hecho fácil, como Maite lo dice, ha sido fácil ir paso a paso, pero dejándose guiar por los grandes líderes, por las personas que saben por las personas que ya han pasado esta experiencia y esta experiencia es maravillosa eh, seguro que más de uno la estará pasando y esto es lo más grande que, que xn pues nos está dando el día a día es eh, usted se ustedes se encontrarán con muchas cosas obstáculos pero no se vengan abajo <risa> arriba esa es una parte importantísima que tiene Vini Cuando yo le decía algo, alguna cosa no salía mal, él decía, no, no, pero tú no te preocupas, Maite, que yo no me voy a desanimar. Él siempre ha confiado primero en el producto, es verdad, pero lo segundo en él. Si tú no confías en ti, los demás tampoco van a confiar. Y él tenía clarísimo que esto le iba a salir, costara un día o costaba tres. Y es verdad que nosotros había veces que nos mandábamos audios 10 y 12 veces al día y él siempre, siempre tenía una actitud súper potente, aunque nos saliera algo mal, algún pedido, la, la entrada de Vini fue que cualquier persona hubiera abandonado, es, es que hay que contarlo, porque él se registró justo cuando subió el precio, por lo tanto en Londres no le dieron el ok, le tiraron el paquete, un mes buscando el paquete y tuvimos que hacer un registro nuevo porque faltaban 40 peniques o algo así eran. Y así hubo es, que hacer un es, registro es. nuevo un mes después, cualquier persona lo habría mandado a tomar. ¿no? pero fijaros la diferencia entre el que sabe dónde va porque el que sabe dónde va y pone el gps como digo siempre ya ha llegado él dijo esto lo saco y aquí le tenéis y esto esto esto solo ha empezado aquí tenéis al próximo embajador corona ¿cómo hacías? ¿cómo, cómo haces tú para que de verdad la gente no vea ese obstáculo que otras personas dicen que tienen de duplicar? Que dicen, no, la gente quiere comprar pero no se quiere hacer socio. ¿Cómo lo has hecho tú para hacerlo sencillo? Bueno, yo lo he hecho de la forma más sencilla, compartiéndoles un café. Compartiéndoles un café y hablando con ellos, no del negocio, porque hay personas que no quieren hacer el negocio, que solo quieren pues consumir, simplemente hablando con ellos, viendo cuáles son sus necesidades eh, y para darles, para, para cubrir esa necesidad de ellos y entonces pues eh, como son he, he estado con varias personas he ido compartiendo este café de la forma más más fácil para hacerlo cada día y ahí es como eh, aquellas personas también me han me han facilitado otras personas para que entren a la compañía otros para hacer los distribuidores empiezan haciendo clientes pero luego a la final se hacen distribuidores ¿Por qué? Porque nunca nos, ha, nos falla el producto, el producto es de primera calidad. ¿Y en qué momento les dices, Vini, eh, por qué no te haces distribuidor cuando a un cliente le ves potencial? Cuando un cliente ves que hace una recompra muy a menudo. ¿Cómo lo haces? Cuando yo veo que él pues compra, compra todos los meses. Compra todos los meses. Eh, para mí sería genial que compre todos los meses, porque ahí yo me llevo mi comisión, ¿no? Eh, pero yo, la palabra que utilizaba les decía, pues, como ya tenía bastante, si, compraba todos los meses, entonces yo, pues, simplemente les decía, mira, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no nos inscribimos? Y tú también te beneficias de lo que yo me estoy beneficiando, yo solo consumiendo, eh, para que sea, para que entre a la compañía. ¿Y eh, cuál era cuál era el, el secreto? Pues que yo le decía, entra a la compañía y te vas a beneficiar de tus propios productos. Nada más, o sea, no le, no le explicaba otra cosa de que va a hacerse, va, va a ser distribuidor ni nada. Él empezaba consumiendo y luego se hacían distribuidores. Esa es la parte más importante. Yo Me, me encanta lo que cuenta Vini porque Vini. Como él dice, se ha dejado de entrenar, ese ha sido el secreto. Los que llevamos un poco más tiempo nos hemos dado cuenta que muchas de las personas entran a la compañía y quieren saber el plan de compensación y hasta el nombre de la inscripción en el registro mercantil de Malasia. Vamos a ver, eres un consumidor con premio, como os pongo aquí con tarjeta Vip para comprar con descuento, ya está. Cuando tú vayas acumulando muchas compras, cada vez más vas a tener más comisión y si alguna vez recomiendas a un amigo, la compañía te va a pagar por ello. Pero no te voy a explicar lo que gana un embajador Corona si no hemos superado la segunda compra. Entonces, mantenernos en lo sencillo es lo que nos ha hecho también que, que no tengamos que perder tanto tiempo. Porque explicarle a una persona todo el plan de compensación y todas las estrategias que hay que seguir para ser embajador Corona cuando no has empezado a andar, es absurdo. Cuando tú llegas a la universidad, no te enseñan lo que aprendes en el quinto curso, te enseñan lo de primero. Y cuando apruebas primero, te enseñan segundo. Entonces yo les decía, yo os voy a enseñar a ser estrellas. Y cuando os aprendamos a ser estrellas, me centro en enseñaros a ser rubíes. Pero vamos a enfocar la estrella desde el principio, porque cada vez que comencemos a crear tu estrella, vamos a enfocarnos en crear tres estrellas a la vez. Y a hacer que ellos sean grandes, ¿verdad? Y luego pasaremos al punto siguiente, que es el que vamos a hacer ahora. Pero, ¿para qué vamos a enseñar a ser un diamante? Vamos a enseñar a ser estrella. Y lo maravilloso de este grupo que nosotros creamos, que van a empezar todos a duplicar como Vini es que fueron capaces de obedecer, de seguir instrucciones. Porque lo que a mí no me ha funcionado es difícil que, que, que funcione, porque ya sabemos que eso no funciona. Pero vamos a centrarnos en los pasos correctos, en los que sabemos que funcionan, en el usa comparte y duplicarlo, y duplicarlo sencillito, sin planes de pago ni nada, porque hay gente que, que cuando le explicas todo eso lo ve tan complicado. Sí, bueno, es, es para mí esa era la mejor forma de hacerlo sin, sin o sea, decirle del plan de compensación para que no se vuelva un poco, prácticamente yo, pesado. Y lo que hicimos fue planificar, planificar el éxito. Porque yo les decía, si no planificamos el éxito, vamos a planificar el fracaso. Entonces, vamos a planificar el éxito. Vamos a poner objetivos, que fueran metas pequeñitas, pero alcanzables. Y alcanzables para todos. Si no lo alcanzamos, da igual, pero vamos a planificar el éxito. ¿Y qué hizo Vini? Eh, yo, pues, nos hicimos, bueno, hicimos ese tiempo justo en, en la pandemia y todos los compañeros y Maite hicimos Maite nos dio un, una hoja prácticamente para que pongamos nuestros objetivos entonces nos, yo puse el primero yo puse para ser estrella ese era mi objetivo entonces yo puse toda la, toda la semana seis seis sí, seis, seis ah no eh, a ver perdón y cada mes seis distribuidores seis distribuidores nuevos, eh, pues, sin darme cuenta, un día, bueno, un día no, hacía más, o sea, hacía ocho, hacía diez, pero lo hacía sin darme cuenta, no, no estaba pendiente de que eran los seis, lo iba haciendo, lo iba haciendo así tan fácil, que, bueno, para mí era fácil, porque Maite, Maite me lo iba enseñando, y, y iba y lo iba haciendo tan fácil que, cuando me di cuenta, en mes y medio, pues, Maite me dijo, eres estrella, yo, feliz y contenta de la vida, eh, muy feliz, mi, mi, mi esposa decía, pues, lo han logrado, pero todo con esfuerzo también de la familia. Es muy bonito eso que dices, con la ayuda de su esposa, a veces cuando uno empieza en quisena y además tiene otros trabajos, tiene que dedicarle un tiempo que se lo robas a alguien, es muy importante que tu pareja te apoye y es muy importante negociar con ella negociar y decirle mira me voy a centrar en esto cuatro cinco seis meses a... voy a robarle tiempo a la familia ayúdame a poder hacer eso porque más adelante nosotros vamos a tener una vida mejor nuestro hijo va a estar mejor vamos a poder tener una estabilidad y hace un mes tú me compartías algo muy bonito verdad vini me compartías que no sé si lo quieres compartir que ibas a comer con tu esposa después de un tiempo, vais a dedicarnos una comida vosotros dos, de sí, eh, haber trabajado eh. tan tan duro, ¿no? vais a, a tomaros un tiempo, era un viernes, y vais a comer los dos juntos. Sí, era un viernes que, bueno, nosotros no habíamos salido durante mucho tiempo, desde que yo, nosotros llevamos aquí dos años en Londres. Sí, vamos a hacer dos años. En dos años, no bueno, en, en este tiempo nosotros no habíamos ido nunca a un restaurante desde que llegamos a Londres, entonces cuando eh, trabajando con DXN trabajando todos los días y aparte eh, le dije a mi mujer, le, le di una sorpresa le digo mi amor nos vamos a comer a, te invito a comer a un restaurante y ella me queda viendo y me dice de verdad, digo que sí. venga ponte guapa que nos vamos y fue así como fue contento este, nosotros estábamos llorando porque nosotros no habíamos salido hace ...un montón de tiempo... ...ni sabíamos cómo estaba afuera... y había vida... ...y fue así... ...eso lo compartí, le compartí a Maite... ...para mí era muy bonito... ...es muy bonito y es muy importante... ...uno tiene que darse premios... ...por el trabajo que ha realizado... ...tiene que trabajar su plan... ...y festejar el plan alcanzado... ...el wow. logro alcanzado... ...sí porque, eh, ...también claro ellos... ...mi esposa me ha apoyado mucho... Eh, ...han pagado el precio... Como de darse cuenta, estar con un niño todo el día es súper cansado. Eh, los niños no no son... son bonitos, son lindos, pero no son fáciles. Y gracias a ellos también, pues, todo esto es para ellos, para Bien. mi esposa, para mi hijo. Pues él planificó su estrella, logró su estrella. Nos enfocamos en ayudar a tres personas... Y ayudando a esas tres personas desde el inicio, llegó su rubí el, el mes pasado. Creo que han sido en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ocho meses que mucha gente lo ha alcanzado antes, inevitablemente, pero no en un país tan complicado, hablando otro idioma y en plena pandemia. Vini ha logrado su estrella y yo creo que después sin ningún tipo de duda logró su rubí y después, sin ningún tipo de duda, ¿qué va a pasar? Bueno, yo, a mí ahora mismo me faltan tres estrellas para ser diamante. Eh, entonces, quiero decirles que en febrero nos volveremos a ver aquí para contarles que soy diamante. Así, ah, eso es. Enfocarse en el éxito, porque ya sí. hemos puesto el domicilio al GPS. Diamante, sí, yo, eh, en ahora fiber. mismo estoy muy enfocado, muy enfocado a, a lograrlo y, y sé que lo voy a lograr. Y sé que pueden lograrlo cualquier, cualquiera de los que están de los que nos están escuchando, cualquiera, cualquiera. Solamente hay que dedicarle un tiempito, un tiempito con mucho amor, mucho cariño. Y esto se va a ir dando, te digo, se va a ir dando sin que ustedes se den cuenta. Cuando se den cuenta van a ser eh, de estrellas, van a ser rubí eh, y ahora como yo, pues voy a ser diamante. ¿Qué necesita cualquier persona que te esté oyendo para hacerlo? Para acabar teniendo estas dos caras felices. Porque yo siempre digo que el álbum de fotos nuestros no solamente marca nuestro éxito, Marca la felicidad que se tiene cuando uno trabaja. La, las dos caras que hay aquí, la tuya y la de este señor. Eh, Todo lo que necesitas es, acuérdate, con, compartirlo. Con, confiar en ti primero. Bueno, sí, confiar en mí y compartirlo. Y compartirlo. compartirlo. Eh, bueno, sí, la, la, perdonarme que estoy un poco nervioso. Eh. Es mi primera vez que estoy haciendo este Zoom y estoy nervioso. Eh, gracias Maite por ayudarme, sí, la, lo primordial es eh, centrarse en uno y, y, y tener la fe prácticamente, que uno puede lograrlo, porque puede hacerlo, puede hacerlo, eso es la confianza que uno debe tener uno mismo, y luego eh, compartir con todas las personas, compartir con todas las personas que, que encuentres, que tengas al lado, eh, vecinos, vecinos, eh, compañeros de trabajo, amigos, por ejemplo y les comento algo, aquí en aquí en el edificio donde donde yo vivo, nadie nadie quería tomar mi, tomar el café de DXN. Y quiero contarles que todo el edificio consume DXN, todo el edificio, no hay no hay flat que no consume el café, el chocolate, el té, pica la espirulina, el córdice, ahora mismo todos consumen, todo todo el edificio. Eh, yo no sé, eso fue un regalo para mí, un regalo prácticamente, y así es como lo he ido haciendo. A mis vecinos a lo mejor estaban cansados de verme y a lo mejor por eso me compraron, pero ahora lo siguen comprando todos los meses. Eso es un, eso es un buen embajador, confiar en ti, lo que necesitamos es conocer el producto, todo lo que necesitamos es hacer acciones sencillas, creerte que lo vas a lograr, y, y pedir a otras personas que dupliquen lo mismo que tú haces. Y todo esto desde el amor, desde el corazón y siendo feliz, siendo feliz, como Vini como nos ha demostrado cada día. Porque de esa manera, ahora Vini tiene un compromiso que ha declarado aquí en público ante miles de personas que le están escuchando y que van a seguir escuchando esta formación, que es que en febrero él va a ser diamante, yo lo sé, lo firmo. Y, y entonces, en marzo, él solito nos dirá cómo ha llegado a Diamante. Muchas gracias, Vini, por compartirnoslo. Yo sé que es difícil la primera vez. Muchas gracias por Muy ayudarnos. Difícil. Felicidades, porque has hecho un trabajo maravilloso y esto es solo el inicio. Estoy súper orgullosa de ti, de todo tu equipo, que ahora mismo está como en cuatro o cinco países ya, activo, felicidades Vini a, agradezco también pues a Maite, todo el equipo de España que me ha apoyado, todos eh, han sido unos grandes líderes, un gran apoyo para para mí y ahora mismo para todo para todo el equipo y también doy gracias al equipo que es un equipo excepcional eh, trabajador, están ahí siempre al pie del cañón eh, y estamos haciendo grandes cosas en Londres con la ayuda de todo el equipo porque son personas maravillosas, son personas con un corazón muy bondadoso, que están haciendo cada día cositas, cada día una cosita, una cosita, y están creciendo, están creciendo. Eh, y ahí también yo estoy ayudándoles a cada uno de ellos. Eh, si alguno no le ha ayudado, perdonarme, <risas> disculparme, pero estoy a la disposición de ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Londres que tiene una paciencia encomiable y están haciendo un trabajo precioso. Y además, no olvidéis que todo lo que viene es infinitamente mucho mejor. Si os parece, podemos dar micrófono a la persona que solicite alguna pregunta o a través del chat para que Vini nos responda. Que él con muy... Muchas gracias y especiales y de corazón a Vinicio.